Después de tomar un descanso, volvió a tratar de escalar aquella abertura. Cada centímetro que avanzaba era insoportable. Sus manos congeladas y sangrantes le recordaban su precaria situación. Como pudo, llegó a la superficie y siguió arrastrándose. Al principio, escuchaba el silbido del aire, rompiéndole los tímpanos. Después, solo escuchó la penumbra del silencio, pero no pausó su avance. Se arrastró cuanto pudo, sabía que era lo último que haría. En algún momento el clima, el hambre o las heridas le pasarían factura. Y se desmayaría. a estas alturas para no volver a despertar. Sacó fuerzas para avanzar sin detenerse nada. Los pedazos de carroña que había ingerido, dejado por algunos depredadores, le estaban sirviendo. Solo debía tener cuidado y no convertirse en presa. Ya tenía energía, aunque cada vez era más complicado seguir o encontrar comida. Y lo poco que convertía de nieve y agua para hidratarse. La mantenían viva. Era mucho para una persona. Ya se encontraba o estaba en un trance bloqueando todo a su alrededor. A veces creía estar muerta. Pero a largos ratos algunos dolores aparecían y le recordaban estar viva. Parecía un muñeco inanimado que avanzaba por inercia. A lo lejos se divisaba el pico más alto de la montaña y se decía que lo alcanzaría, que ella era todo, menos alguien que se rindiera. Dio un fuerte grito, se levantó como pudo y corrió, según la situación se lo consintió. Dio un volantín y cayó mirando al cielo. Vio la constelación con lo poco que le permitía el momento y no pudo más se dejó llevar, mientras su mente solo repetía, lo siento amigos, lo siento amigos, lo siento amigos, perdón, lo siento, perdón, perdón. Una sensación de volar o flotar la despertó, sabía que ya no estaba viva, pero aún así se obligó a abrir los ojos, aún con el temor de encontrarse en el más allá. Lo primero que pudo ver fueron unos ojos negros tan intensos como la noche misma, por lo que nuevamente se dejó caer en ese abismo que le ofrecía el descanso eterno. Su último pensamiento fue que se encontraría con sus amigos y que les pediría disculpas por no terminar con la promesa hecha. Continuará. Historias de las almas sin rumbo, historias de las almas sin rumbo. Estás escuchando ¡Cirinolar!